Epson, como, como proveedor de, de servicios y de, y de, de impresión, pues lo que, lo que el mensaje que queremos trasladar a la, a la PyME pues es un poco el, el apostar por los programas de, de coste por uso. Es cambiar un poco, un poco la, la tendencia del mercado y, apostar y empezar a hablar más de coste por copia más que no de, de costes de inversión realmente de, de la impresora y lo que es el, lo que es el consumible.